por el programa de formación tutorizada en cultura de ciberseguridad a través de la plataforma PeopleCentrics que nos ha proporcionado itinerarios formativos para los diferentes niveles de la empresa y al 100% de nuestro equipo. En este momento estamos capacitados para conocer y prevenir las vías de transmisión de ciberataques, robos de información y estafa online y podemos decir que en Autonervión estamos preparados para mantener una correcta salud digital y proteger a nuestros empleados y por supuesto a nuestros clientes en el entorno online de nuestra actividad.